¡Hola! ¡Buenos días! bienvenidos a Cinturón ah, su de oh oh oh ¡Susuro! a montar en la luz! ¡Oh, bien, bien, bien. Con Señores pasajeros, siguiendo normas internacionales de aviación civil, vamos a efectuar una demostración sobre el uso del cinturón de seguridad. Salecos salvadidas y localizaciones salidas de emergencia. Es importante que presten atención. Cuidado, debe permanecer abrochado siempre que la señal luminosa de cinturones esté encendida. Voy a enseñar esta que es la de fiesta de cumpleaños de 12x12, ¿vale? Mira, y esto voy a, voy a pasarla a velocidad rápida para que no os aburráis. Trae dos de cada y seis modelos, ¿vale? Mira, uno. Esa doble cara, con lo cual si lo pongo así, creo que se ven las dos, porque yo tampoco hay que sean muy bien. Dos de cada. El lavaje muy bueno, Happy Verde y por detrás de topito, ¿vale? Bueno, creo que es que no puedo pasarla así por detrás. Y esta de banderine. Esta es muy bonita, de, así como de dibujito de antiguo. Y por detrás de rosa con Topito B, ¿vale? Y esta muy bonita también. Y, y por detrás, con tiras que ponen feliz cumpleaños. ¿Ves? y esta que es de mandarina que lleva escenas que hemos visto antes los dibujos grandes de este y del otro de este ¿ves? y por detrás así y lleva aquí como si fuera una blonda con un dibujito de, de esta niña y esta ya está que estaría metada esta y esta o paso a enseñar otra que es esta que es pájaro y flores creo que hay ¿eh? yo que sé pájaro y... y flores bueno, mira esta trae dos cada, así y así un básico de corazones por detrás ¿Sí? que acabo de enseñaros y paso rápido de color a la siguiente que sería jardín de rosa y ahora voy a pasar a enseñar esta que es de bebé pero tiene mucho básico también tiene niño pero tiene bastante básico y Y esta sería esta colección de bebé. ¿Ve? Tiene dibujito, pero bueno, no tiene, no tiene exageradamente. Y después voy a enseñar esta colección. Que me también. Bueno, pues esta es esta colección, no sé qué os parecerá la vosotras, pero a mí me ha parecido... Ah, no sé qué os parece la vosotras, pero a mí me ha parecido súper entrañable y encantadora la verdad es que sí, es súper bonita esta, ¿eh? es muy bonita, esta además tenía más. Yo no me la fui a comprar, pero ella me dijo, cógela que es muy bonita, es muy muy bonita, muy, muy. Y ahora voy a enseñar esta, eh, esta señora, eh, yo de esta diseñadora tengo, que comprar la primera vez que voy a hacer así, che. compré mm, dos, porque uno que pone te quiero mamá y otro que pone te quiero papá, el de papá tiene una corbata y el de mamá, no me acuerdo que no puedo nada de mí Esta señora, bueno, paso a enseñarlo son 48 papeles de 180 gramos de gramaje, ¿vale? Y son de 12 por 12. son básicos, eh, mira, yo creo que no. este... se empieza, bueno, ya antes se han empezado a repetir, trae de niño y de niña y también traen, un como este, que en es el lo vainilla y bueno, ¿eh? este en blanco y en gris, que ya pues, pues son más negros que valen igual, vale, valen todo para todos, pero vamos, ya se sabe que cuando van a hacer un bebé y sabe que es niña, pues dice si, yo hago una rosita sí, y tal, ¿vale? Y entonces pues, estos son todos los ¿eh? que aquí ya todo igual, se repite, ¿vale? No hay ninguno que sea de, de otro. Y por último, enseñaros, ¿vale? que es el de, ah, bueno, me quedaba el de bebé también, este, ¿eh? de gráficos que este ya lo habéis visto, porque es una colección que ya tiene tiempo, no es muy antigua, pero ya tiene un tiempo El diseño, ¿veis? Estos son los chicos que por ya se le están cayendo del cartón, son muy gorditos Mirad, estos son dos, por ejemplo, son muy gorditos, ¿ves? Y se salen, Solamente con que se doblen un poquito, ya se van a salir muy bien, pero estos son vale. Esto serían lo, los stickers, y empezamos con la hoja, empiezo la otra por con así Doble cara, etiqueta, y cenefa, ¿vale? Por aquí, eh, pluma de pavo real, una mitad, mariposa, y por el otro lado, pues así una colección un poco como este ampar, 4 decadas, ¿veis? También También así como bote de medicamento y tal, Y de tal así. ¿ves? Hombre, aquí le guste este tipo de papeles. Tipo de tal, así, Vale, cosas pues son preciosos. Este es otro. Bicicleta, por detrás. Pues parece que pueda. Así ¿ves? Los papeles de Lux de Graphic 45 Me parece también muy bonito Yo esta colección, si no recuerdo mal, ¿no? la compré Ya hace también y se la regalé a para mi temple Y bueno, pues Ay, bueno. Aquí hay una que parecida Y por último, enseñaros esta, ¿vale? Que también es de Luz, ah, perdón, que es que antes se me olvidó enseñaros eh, Rosalía también le compré este, que es de la colección Hello Autumn Y, y es de De, de VLVD No sé, Hello Autumn Bueno, y este Que, que también es de luz, también es de grafi Y este muy bonito, es muy bonita, es muy bien Es muy vintage, porque no le gusta el vintage es, esto que me la tenía abierta porque si no los chifoas se me cae Mirad, estos son los chifoas ¿por qué? Son muy bonitos Estos son los stickers, que también tienen tres abecedarios, ¿no? Y tres y después lo demás son pelatina y sentimiento Y esto, bueno, tiene más. Tiene más tar más cuadradito, pero está bonito también, la verdad. Está en la colección de Eh, mira, me he creado esto. Esta es la colección. ¿Veis? Trae dos papeles de cada. Por delante y por detrás. Esta, y así por detrás. Esta, y así por detrás. Yo no recuerdo si tengo alguna con el porque cuando voy a usar los papeles, porque. Puede ser que me le de igual que esta. Pero vamos, bueno, no 9 de 1 ¿no? para una colección de 2 de o ¿no? Eh, la caja, que, la primera de las cajas que me ha mandado Rosalía, eh, deciros que visitáis su Wallapop, lo dejale, os dejaré, a ver si puedo dejaros el enlace que lleva, que pincháis, lleva directamente a Wallapop a su página y, o a su perfil y allí tiene, bueno, pues lo que le va quedando porque ya sabéis que la voz se corta aquí, vamos con la pólvora y a ver si encontráis algo que, que os guste, incluso para hacer un regalo y tal a una escapera, está estupendamente bien porque lo cogéis de a muy buen precio y son muy buenos regalos. Pues nada, esperando que os haya gustado, me despido de todas vosotras, muchas gracias por haberlo visto, recordar muchas gracias a ti Rosalía también por acordarte de mí y avisarme, eh, recordaros que todavía tiene cositas, le quedan cosas, os voy a poner el enlace por Wallapop si puede, si no, es eh, Roma L, ¿vale? Roma.l, así Roma L Pero yo voy a intentar dejaros el, el enlace, ¿vale? Porque me parece que es una ocasión, que ya sabéis, que la oportunidad de la ocasión a la pintan calma. Eh, decir a todas que muchísimas gracias, decir a todas que paséis una feliz fiesta. Yo lo estoy grabando que me acaba de llegar hoy el paquete, hoy es día 11 de diciembre. Espero subirlo pronto y que lo podáis ver pronto, porque si no, cuando vayáis, no le va a quedar nada. Y, y lo dicho, que si... yo creo que lo veré más cercano a la fiesta, pero si no, y si... que tengáis una feliz fiesta y una... Felices navidades, felices fiestas Que tengáis una feliz, una feliz noche buena y una feliz navidad Dentro de lo que cabe, siempre que darle gracias a Dios Y bueno, aquí estamos y lo podemos contar, que es lo principal Cuidado de vuestros mayores y, y nada más Hasta ahorita cuidado. chao A ver, maderita, pillé estas Que son muy chulas Se está okay. moviendo esto porque se me ha quedado parado No sé qué ha pasado ¿Veis? que Son muy chulas Cogí esta de la hora del té que me parecen también muy simpáticas. No son grandes, ¿eh? Son chiquititas. No son una madera grandota. Estas de flores, que también me parecen muy bonitas. Yo tengo el sello de una parecida a esta. Ah. Y este, que es como una blonda, ¿veis? Y después por aquí abajo lleva como un filito, dos filitos distintos. Que también pues, me parecieron bonitas. Y oye, si no, ahora, ¿cuándo? Así que las pillé. Pillé, mira, de maderita. Más de fotos aparecen por aquí. Porque esto para un álbum, para un encargo, le pone mis fotos y, y listo. ¿Qué más? A ver, le pillé estas. Que son buitos. Mira qué mono. Para formarlo, claro. ¿Veis? Son muy graciosos. Después de pegatín y cosas de esa, mira, le cogí a estos niños. Que me parecen súper chulos que son plateados, son de metal ¿eh? son tres son de artemio y son súper chulos ¿eh? me gustan son muy bonitos, son más bonitos así que cuando, son stickers ¿eh? que cuando yo los vi qué chulos son son muy monos son tres tres, tres niños de artemio que más mira le pillé esta esquinera que ya están hechas en, como en resina o en pasta de pasta le pillé unas poquitas de cosas mirad esta otra esquina que traen cuatro son más, más chiquitas que la otra pero bueno este marquito de daika de que es un corazón mira estos lacitos todo estos es pasta ¿eh? de modelar este marquito de fotos que me parece una monada También es muy bonito Este otro de Daika que también es de corazón Son dos ¿ve? Y los dos son de corazón Esta es otra marca esa, no sé qué Otro de Daika de corazón Que van tres Estas flores que tienen unos colores super vivos Y son muy chulos Pone que trae 130 piezas No sé si será verdad bueno, lo miraremos eh, Estas copas de, son stickers ¿eh? de champán con el champán dentro Me parece súper divina <risa> para ahora Pues estos que son de Navidad, que son tipo enamel, pero de pegatina Pero vamos, que traen arbolito, un, el muérdago, los guantes, el cristal de hielo Mira, esto que se lo he cogido para pa mi nieto que juega el al fútbol que creo que le va a gustar ¿Qué más? Mira, otra maderita que me encanta Que es una taza Este le decía yo, métemelo ya Métemelo ya Porque me gustó mucho Este no es el precio, ¿eh? No, este es el precio que tendría en tienda Pero no el precio, ¿eh? Para nada Mira, este de... Tengo dos De sticker ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, estos que son súper bonitos De mariposa Son una pasada de bonito. Vamos, mira que yo, a mí me gustan los bichos, pero las mariposas, bueno, son bonitas y tal, pero dibujadas y ¿no? Trae 40 piezas, pues me encantaron, ¿eh? Qué y tienen brillo, ¿eh? Son preciosas. En cuanto a troqueladora, pillé esta, que no la tenía, de Artemia. además la estuvimos viendo y comparando y no la tenía, ¿vale? Esta es de, que no me acuerdo las pulgadas, pero la estuvimos mirando y tal. Y no la estuvimos midiendo incluso. Y no ponía las pulgadas. Pero... Estoy tapando el precio porque ese no es el precio. Este es el precio que tenía en tienda. ¿Vale? Pero que valía 4 euros. Pero no es su precio. Bueno, no, no lo pone, pero yo sé cuánto es porque lo estuvimos mirando para que yo no repitiera ninguna. ¿Vale? ¿Qué más? Eh, ay, mirad que ella me lo ha abierto para probarla que funcionara de verdad. Esta troqueladora de borde que viene con entre hojas y arbolitos de Navidad, pero no sabría decir qué. A ver, mira, por ejemplo, a meterla A ver, y os la enseño. O oh, también puede ser, da sensación de bellotas, pero. es que voy a hacer un poquillo más, me queda un poco ridícula a ver, a ver. Ay, mira pues no sé entre hojitas o arbolito o bellotilla no algo así pues esta es que ya te ya os digo que ella ya pues no me va a mandar una cosa que no funcione. Entonces ya me lo dijo, lo voy a abrir, lo voy a probar que vaya bien. Si no va bien, no las mando. Pero ni a mí ni a nadie. ¿eh? Y dije, vale, vale. Mira, cogí esta troqueladora que me gustó un montón. Mira lo que hace. Es espectacular. Porque esta también tenía más, no solamente esta. Entonces, abriría una y si funciona, pues tiro ya. A ver, vamos a hacerlo aquí. A ver, un poquito más para que, pa que se vea bueno más o menos ha habido un desfase ¿vale? y se va a notar, mira es muy bonito porque es muy finito bueno aquí es que no lo he centrado bien porque voy rápido si no no terminamos hoy ¿eh? quedáis aquí conmigo a ver, a ver troqueladora y no dormí otra troqueladora mira me mando esta troqueladora también de Artemio. Hace esa cadena. Es muy bonita. Es como, un, eh, como el entrelazado de una cadena. Vamos a verla. Y... Pero vamos, que si tenéis algún problema con alguna. Hombre, eh... sí, sí. que ya. Ay, qué bonita esta. Esta es preciosa, ¿eh? A ver si la hago bien ahora. Aunque tardemos un poco más. No. Ahí. Sí, ahí. Sí, ahí. Mira, es una pasada, ¿eh? Qué bonito Es muy bonita, esta me gusta mucho Incluso puede hacer olas del mar, mira Qué bonita, ¿eh? ¿Verdad? A ver si le pongo. Es que estaba buscando una letra Para ponerla detrás de ver... Mira, qué bonita A ver si es cierto Es muy bonita, ¿eh? Incluso para el nudo merguero, para las demás Para una cadena así, en tan doradita Y debajo se pone la bolita de verdad, es muy bonita Esta me ha gustado mucho Vamos a ver otra parte Que aquí hay otra, mira Esta, que hace esto Vamos a abrirla Esta Voy a cortarle aquí Este cacho para que me quede otro borde Claro que ya no va a estar recto, ni de broma Y vamos a troquelarla Bueno, vamos a troquelarla ahí en medio Mira. Es muy bonita. Es muy chula, ¿eh? Y después te quedan aquí en otro que el negativo del troquelado, que es muy gracioso, porque te quedan como. Mira. A ver, lo voy a poner para que. Mira. Es que esto también se puede aprovechar. Mira. Uy. Queda muy mono, ¿verdad? Le cogí esta tinta Station negra. Que siempre viene bien tenerla. Y como está sin abrir y tal, no tiene por qué secarse. mira le cogí esta troqueladora de Ecatul de una pulgada y un cuarto. Que tampoco la tengo. Ya, ya también la, la miramos a ver si las tenía y tal. Y como no la tenía, pues esta también la cogí de Ecatul, Sigo enseñando. mira más madrita maderita eh, mi cumple esta farolita este tag que es de de quién de esta de, de daika este tag que es muy bonito después me ha mandado estas 12 piezas mira que la que viene en varios tonos creo Sí, 12 piezas, sí Mira, trae todos estos tonos Y esto es, vamos, se puede hacer Yo lo he hecho también, es como estaño Pero no, no creo que sea estaño No pone de que, pone metal, pre, metal precioso 12 piezas Y esto con la, si son finitas Con la, sí, sí que que son Ahí vienen separadas por Ahí vienen separadas por, para que no se rocen y se rayen Vale, vale y es para hacerlas con... Vamos a sacarlas Tengo curiosidad también Mira, se doblan solo con... Mira, mira, mira Se arañan solo con mirarla, eh Esta es plateada, supongo, sí Mira Pues esta es para hacerla con las carpetas de embossing 3D Y queda genial ¿Vale? Y quedan súper bonitas Ya no voy a abrirla más porque mira Solamente... Es que es muy delicado Solamente de... Nada, de venía que la bolsa Es como el estaño se, se queda... Se queda marcado, ¿eh? Pero no es que esté mal ni nada ¿Veis? Pues vienen en estos colores En dorado, oro amarillo, oro más matizado En negro parece Y en plata Más flores Mirad Igual que la que se, me ha, se ha abierto también Bueno Ah, pero va a metir en otra bolsa Vale, vale Igual que en las que os he enseñado antes, el ruido, perdón. Pero en otros tonos. Más, yo creo que más de invierno. Están más de veranito y están más otoñal. mira compré esto de Sisti. Los corazones: 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 5, trae, ¿no? 3, 4 y 5. Sí, 5 troqueles de corazones de Sisti. Compré estos sellos de caucho, que son flores Compré esto de la poitencia de Navidad Que yo en sello, yo no me acuerdo que la tuviera Mirad lo que valía, ¿eh? Valía 12,20 12, no, A mí no me ha costado, vamos, ni la mitad Mirad, estas hojas que también vienen siempre muy bien El negativo y el positivo, para hacerle incluso... Con distintas tintas ¿Veis? Esta mariposa que tienen el mismo método Para hacerlo así con distintas Tintas Una encima de otra Mira aquí está el cuerpecito y otro cuerpecito de la mariposa Muy delicada, muy bonita Tenía cosas súper chulas ¿eh? Este otro sello Que hace el rosetón Y estos filos que me encantan Este es más grande Más, Este es más finito Este lo veo yo como más más pesado Pero son muy bonitos Tanto uno como otro La verdad, Depende del trabajo también Otra maderita de mi cumple Mirad Este marco Para estampar Marco de foto Y este otro Que también me gustó mucho Para estampar Chulísimo Muy bonito Más, mirad Le compré este Que mirad que aparente Es este y me voy para atrás. Y por aquí. Ah, es que aquí no se va a ver nada. Desde de la marca Cotage. Serafín Cotage. Si es verdad que lo corta. Porque el, el troquel se las trae. Mira. La de detallitos que tiene para troquelar. Si esto troquelar bien. Vamos. Mira. Pero como el fabricante. Yo creo que lo sabe. Aquí una esponjita Para, no sé, será para hacer presión En la máquina y que troquele mejor Es que ya Yo cuando le he visto digo Esto se va a quedar la mitad dentro de la máquina Vamos, del, del troquel Que no se va Pero mira, lleva como una esponjita ¿Veis? Yo creo que es para eso Es una esponjita e Incluso diría que es adhesiva Que esto se quita Míralo Claro que sí Y se pega aquí detrás Para darle más fuerza A lo que es el corazón Lo probaré Claro, viene en, en inglés Pero bueno Todo es probarlo ¿Qué dice aquí? Dice Claro, dice Atención Usa la ejecución que trae Foam Claro Que es antiadherente O sea, que es adherente no antiadherente. Pero lo tengo que, que traducir. Yo creo que es para ponérselo por detrás porque tanta filigrana a mí me da mala espina. Mm, lo digo por experiencia, la verdad. Pero puede ser que con lo que dice el fabricante que la ha puesto ahí detrás, pues troquelé muy bien. veis Que pone aquí una nota de atención que pone ahí algo de fondo. Quitar el papel y adherirlo. Al, al este al cutting y yo creo directamente, que se pegue directamente aquí por la parte que no troquela porque si no, ya te digo yo que eso no troquela mira pillé esta maderita que me parecen súper súper bonita bien, mira, le cogí la estrellita, la maderita que habéis visto antes que ponía Baby Gear pues ahora de chicos, Baby Gear Boy Baby Boy con los tenis, baby boy, el chiquitillo, el osito, los calcetines, el body, la estrellita, bugo y un coche eh, Le cogí ah bueno, esto de los brands, porque oye, esto, mira como bien de chafa eh, todo el paquete, porque nunca está de más, y esto lo voy a usar así o sí, y siempre me quedo sin ellos y después le cogí esto de Lora Bailora que pone una experiencia un día genial ideal especial algo un recuerdo contigo todo es inolvidable perfecto eres. esta esta no la tengo yo de Lora Bailora veis pues este eh, le cogí esto sí que se lo dije yo que me lo echara que este, el, el naranja y blanco Porque para Halloween después y tal Pues no tengo Y como es naranja y blanco le dije, sí ponme uno Que después me hace falta Nunca compro y nunca tengo Vale, cogí, veis que yo dije Yo juraría que le he cogido a Becedario de estos De espejos, efectivamente le he cogido Uno venía en una caja y en otro en otro No es por nada, pero mira el precio Que tenía, y el precio que me ha puesto Ella es de risa, de, es que no tienen Nada que ver que le cogí esta cinta que me gustó un montón yo tenía pero ya me he quedado sin ella es la de los banderines Ego Grey pero lleva los banderines esta que tampoco la tengo porque yo lo que tengo son muchos círculos pero de esta no de esta de así lo que tengo es una de cada y entonces ahora cogí pues unos más grandes otros más chicos para tener vamos de los que ya tenía para tener estos dos yo no los tengo pero mira otra cajita de maderita que bueno es eh, un tanto zen veis con la flor del loto el buda la de esta de té la parca la tetera de té el yin y el yang la flor otra flor una palabra pues no sé si china o es o, o un símbolo y un árbol no sé si un, un símbolo puede ser que esto sea un símbolo que aquí viene, mira, otro que dice hermoso recuerdo, que también es de de caucho, ¿vale? que también tiene y tiene mogollón, mira, vale, en negro, en blanco y en plata, le pillé dos de cada, que esto nunca, nunca, nunca, nunca está de más, y entonces se las cogí, y tiene mucho, ¿eh? de esto también tiene más, os lo enseño, le cogí esta carpeta, que es a ver, que no lo lea. Tres carpetas para grabado en relieve. Creo que son tres carpetas de embosio. Mira, lo pongo aquí debajo. Es. Este. A ver si se ve el dibujito. ¿Veis el dibujito? Este dibujito que lleva esta. Hace este. Embosa este. Y después hay. Mmm, chiquitita. Bueno. Esta que lleva lacito. No sé si se verá bien Un lacito colgando Como de una cenefa Y esta que es otra cenefa Si ¿Sí, así se ve mejor No Esta es que es minimalista Así que no sé si se ve bien Y también le cogí de Sisi sí, sí, Mira, este tropez No, si sí, yo es que me lo busco también Porque otro que tiene, vamos pero bueno, como es de sí, y sí, tal, pues tú dices, bueno, pues te da una garantía, ¿no? Y os lo voy a enseñar el troquel, que es este el troquel que hace. Pero creo que cartulina de 180 gramos, o sea, esta está aprobada y cartulina de 180 gramos no. Es que estos troqueles traen papel verjurado, tampoco. Yo creo que no. No. ¿Y este que es? Cartulina de 180 gramos. Cartulina, pues de momento no veo yo que aquí lo la hayan taladrado. Yo lo intentaré. Y si no, pues para los blenders. Hay para la... eso que se calienta. No este, este si sí funciona, este es de Tin Hall. Es un biceta. Y hacer esto engranaje. Que claro, esto esto ya estamos hablando de palabras mayores. Aquí está. Viene tal cual. Y este. Estos tres tarros de para embosar. Que es que no tengo. Y la verdad es que estaban súper baratos. Porque estos tarros de embosar valen a 6 euros la tienda. ¿eh? Me ha metido en una bolsita por si se salían. Y tra yo compré uno blanco uno dorado y uno... Creo que es plateado. Ah, miren, aquí. ¿Veis? Este blanco. Este que es como dorado. Lleva purpurina. Blanco con purpurina... Eso es blanco con purpurina dorada. Y este que es plateado. ¿Vale? Y son buenos. Y bueno, ¿qué más? A ver, enseñaros que me compré esta perforadora. ¿Vale? Que hace esta blonda circular. Y también porque no sé si la hace solo circular yo las veo muchas veces en mi tienda de arte y yo nunca la he pedido desde 15 centímetros o sea que es una blonda aparente ¿eh? el coordinado de dos papeles se venden por separado Ah, que también lo hay así vale pues yo cogí esta 15 centímetros de diámetro bueno a ver cómo sale cogí por esto en realidad esto no es para mí pero bueno yo lo cogí bien bien ahora os voy a enseñar que le cogí que le cogí esto que es un álbum pero un álbum súper grande va paisado. mirad dónde tiene para hacerle lo para ponerle la anilla veis y es enorme de grande yo creo que tiene 30 y medio y de aquí a aquí una 4 del ancho pero aquí es mucho más grande que un folio, claro. O un tamaño a cuatro, puede ser. Sí. Es enorme de grande. Álbum esquina flores. ¿Veis? Y esto es. Y tiene dentro... ¿no? dos do hojas. Tres hojas. La portada y la contraportada. Pues mira, os voy a enseñar que también le cogí unos cuantos papeles unas cuantas colecciones de papelillo que voy a enseñaros los que son bueno le cogí este de dcwv porque porque todos vienen con foil y como a mí me gusta el foil y más o menos me lo enseñó son casi todos son básicos pero creo que son 48 papeles y dije, bueno, pues lo voy a coger porque total por el precio que sale y os lo enseño si queréis verlo, os lo enseño rapidito, es muy lindo, no que es un mango, no que cada uno. Pero un minutito, la verdad ¿Ven? Aquí. Aquí. Mira. Acá todo lo que me fue, mira, Claudito. pero este también tenía más. Son muy bonitos para no te da puta calor. Este. Este, este, este no tiene nada. Este no tiene nada, este sí así que es que te tengo maniado, Este es muy chulo Este de celdita Este, que también tiene un foil ahí que este lo enseñaba. ¿eh? así que ya se van a empezar a perder el rotón Este, muy bonito, este muy bonito, eh Siempre lo voy Este muy bonito, este muy bonito, también Graphics 45, otra colección Mirad, esta Esta no la tengo, esta es la de los Perros, la de los gatos que os he enseñado antes eh, Las flores Que venían, ¿ves? Y bueno, la de mascotas. ¿ves? Mirad, es muy Bonita, es muy, muy dulce Mano, a gusta mucho. Trae dos veis? Una y dos, Ay, me encanta Qué buena, esta? qué buena ¿Qué, Cada vez que veo de la galleta de mantequilla que me gusta, que rica está Qué buena, la ingresa, Qué buena Mira, esta ¿qué tal? Así, como con Anuncio o noticias sobre mascota Sobre perro y gato Sí, perro y gato Esta Que trae esta Así ah, muy chula también. Esta Que trae también perro y gato y Por detrás es así Muy bonita también con flores Con mi disco y maravilla ¿Ve? esta con paraguas muy bonita Y por detrás así ah, Esto quiere decir que está lloviendo, ahora bien todo oh, buen día Tiene que sacar la y caca. Si está lloviendo, coge -agua. Sí. Este, muy chulo Una niña con... Con un patito creo que es. ¿No? Con dos patitos con carretes por detrás, así, ah, muy bonito ah, esta de, de pequeño y gato son sellos timbres postales que guay este es muy bonito, muy, muy bonito trae dos, y una por detrás el mismo cuadro de la galleta buena pero en azul esta, muy bonita también ah, para detrás es básico esta de tira es que de lluvia, ¿no? lluvia, gatos y pedo no hay gatos, bueno, por lo buscar, eh y, oh, qué bonita esta Luego traduciré. así. es más de paraguas. Tiene que tener algo que Ay, qué bonito este! Ay, no, tiene... Como la mira, también eso Y esta, mira, ¿este? qué bonita, que bonita? bonita, Estos son de Porque esta no era de Lux. son de Y esta que siempre viene Yo creo que pasa que la Preciosa, me ha encantado. Me encantaba, encantado, encantaba. Muy bonita. Esta otra. <coughs> muy marinera. Con ancla, nudos marineros, timones y sobre todo con foil plateado. Y esta yo no la iba a coger tampoco. Y me dijo ya, cógetela. Porque te la voy a abrir para que la veas. Y me la abrió para enseñármela un poquito. Por eso está abierto por un lateral. Mira. No me gusta mucho el grit Mira qué bonito. Son timones. ¿eh? Trae dos de cama. Mira. Con foil plateado. Que, que normalmente las colecciones. ¿eh? Si traen fuego y lo traen doradito, ¿no? Esta, mira la marina. Qué graciosa. ¿eh? Buenísima. Esta colección es preciosa. No la había visto yo. ¿eh? Qué bonita es. ¿eh? Mira en Mira esta. De ancla y, y ramas de, de olivo. De olivo no. No, sí, de olivo creo que es. Qué bonita es. Es espectacular. Qué bonita es. ¿eh? y ramas de olivo son. Qué bonita esta preciosa, Mira esta. Esta no trae nada, es más normal Y esta, es rayita Mira esta Limpia muy fina, muy, muy bonita Mira. Mira esta, con nudo marinero haciendo un, un enrejado preciosa Esta también trae esta lleva flores Y la hoja lleva foil plateado esta. Y esta, la cuerda muy, muy chula, sí señor Mira esta con el pulpo de Portokusi ¿Os acordáis que en la película llegó Portokusi? Esta es de plata, esta viene por plata, aquí no hay nada. Esta es la letra. Tiene tres con fuego plateado y tres sin, sin fuego. Mira, la misma y que la que me parece Esta que parece de la ballena del barco. Esta que viene de los partitos y la ballena. Y timones y conchitas. Mira que buena. Esta es muy graciosa, eh Ahí está, de por ahí. Mira. Y el, de la baja por ahí le una. Y esta. Está guapa. Bueno. Me encanta. Mira esta. Con la otra. En eh, plateado, pero son un montón grande, eh. Por lo menos 3D. Mira esta de ballena. Tiene plata aquí, aquí Muy grande el dibujo, hace callao, que está decorable. Rosa, muy bonita Esta, viene como para escribir, como un diario, a bordo, o yo que sé es que si quieres te va a volver, esta. esta también, muy bonita Se parece a la funda del coche que tenía mi abuela, no dibujo así Esta, muy marinerita, muy bonita, muy bonita Vamos, marinera, 100% ¿Esta tres tres Sí Tiene como textura la otra que me la he tocado pero es que están como como textura, como textura preciosa colección más bonita ¿eh? una colección muy muy bonita de verdad muy chula y por último la última esta muy bonita también y de Doc Dover, Dover craft creo que era esta no a ver trim craft Dove do Craft, sí. Dove Craft. ¿Veis? De 12 por 12. Entonces, dice que trae 36 papeles, 3 de cada uno y 12 motivos, ¿no? Libre de ácido ¿sí, ¿no? y todo. A ver, 3, ¿no? 1, 2 y 3. A una sola cara, sí, es malo. ¿Sí que son malos. Estos son los mismos que tienen uñas. 1, 2 y 3. estos eran los papeles que me... Lo último que me ha mandado ya Rosalía y ya todo queda finiquitado y enseñado. Vuelvo a deciros que es que Rosalía se ha quedado con el excedente de una tienda de Scrap que ha cerrado en otra ciudad, se lo ha comprado y entonces ya lo está vendiendo pues ya ves muy muy muy bien de precio pues os prefiero que una colección de luz de, de gráfico 45 sale a 9 euros pues ya me contaré dónde tiene puesto todo lo que está vendiendo lo tiene puesto en su perfil de wallapop que lo está liquidando ella que su página es roma l roma punto l mayúscula en wallapop de todas maneras yo voy a intentar dejaros el enlace para que pinchando en él os lleve directamente a su perfil de, de Wallapop. Que le quedan todavía cositas mmm, que cuanto más tiempo pase, pues menos le irán quedando, digo yo, porque esto se va corriendo la voz, pues igual que me llegó a mí, pues le llega a las demás. Bueno, la verdad es que a mí ella me dijo, mira, me... Eh, He comprado que voy a meterme en una tienda que me ha dicho <coughs> en fin y entonces me dijo cuando venga y tal te interesaría y yo le dije pues claro tú enséñame y ella me dijo todo lo voy a colgar gualapó en y entonces pues son muy buenos precios <coughs> nada tiene que ver con el precio de una tienda por supuesto eh, me parece que merece mucho la pena eh, a mí me ha gustado todo Espero que a vosotras también y si es así y me queréis dar un like, yo que os lo agradezco si os ha gustado el vídeo, claro. Y también, pues nada, pues deciros que, que por mirar, pasáis y mirar tampoco perdéis nada. Hasta la próxima, que espero que sea en breve y nada más. Cuidaros. ¡Chao! All right.